que se haga justicia. Ay, que se haga justicia. Porque él me lo mató. Yo no sé por qué. Yo no sé. Yo no sé. ¿Cómo era su hijo? Él no era tan bueno, pero tampoco era malo. Él no estaba haciendo nada. Estaba tranquilo ahora. ¿Qué le pide usted a las autoridades, señores? ¡Ay, que se haga justicia. ¡Ay, que no lo suelten. Ay, ay, Que hagan justicia, eso es lo único que le pido a la autoridad de aquí. Porque no es verdad que él era un santo, pero en ese momento ella estaba trabajando en ese punto como puertero, porque era en un punto que ella estaba trabajando. Y quien lo mató también un empleado del punto de Magá. Lo único que le pido a las autoridades es que tomen cartas en el asunto y que ese joven que está ahí adentro, la consecuencia que mis hijas están pasando hoy en día, yo quiero que él la pague con justicia. ¿Cómo pasó todo? Supuestamente, supuestamente era Maga y, y el papá de mi tía que estaban en discusiones y el tipo supuestamente se metió Dick. ¿Qué tiempo tenía él trabajando en ese punto? Como casi dos meses. ¿Cuáles eran las funciones de él? Ahí? Poeteros nada más, él era más poeteado, más nada. ¿Pateador? Ajá. ¿El que lo mató, qué función tenía? Pesado y era ya. ¿Qué le piden entonces a las autoridades? Que hagan justicia sobre ese caso. Bueno, esperamos que se haga justicia porque lamentablemente aunque él estuviera en ese sitio, pero esperamos que las autoridades actúen y ver lo que se puede hacer, porque fue un ser humano, no esperamos que lo, que lo agarren al matador. ¿Qué dicen a ustedes? ¿Cómo ocurrió todo? No, no, solamente llamaron a mi hermana y le dijeron que él estaba en el hospital herido y cuando ella llegó ya lo tenían en sala de cirugía y... Parece que la balera vale explosiva porque le destrozó todo. Murió instantáneo de medida de, eh, de que lo abrieron. ¿A qué se dedicaba él? Eh? No, él estaba prácticamente de que trabajando ahí, en ese punto.